Hola, hola, bien. Nuevamente me queda el audio corrido. Dios mío. Vamos a ponernos esto por acá, para no escuchar el audio. Ahí. Bien. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas, ¿cómo están? Voy a confirmar que esto esté saliendo en vivo. A ver, acá hay un error. ¿Estará saliendo en vivo esto? Dios mío. A ver, ¿dónde está el chat? Eventos. Eh, Cámara. Es posible que los cambios no se guarden. Dios mío. A ver. Disculpen. Los... las interferencias... los problemas técnicos. mira dónde me tengo que poner los auriculares. Porque tengo el audio corrido y no sé cómo solucionarlo. Hola. Para mí que esto sali está saliendo todo trabado. Hola. No, realmente... Ni se me ocurre pensar que esto está saliendo en vivo. A ver. No, esto no... Vamos por acá. Bueno, hoy vengo con una información muy importante. Pero primero vamos a ver si esto está saliendo o no está saliendo. Ya veo que estoy hablando solo, no se está grabando. Este YouTube me está volviendo loco. Transmisión en vivo. No puedo usar el Windows 10 porque acá hay un chat. Hola, Menofis A ver. Hola, ¿qué tal? Bien. A ver si yo hago hola, hola, hola. Bien, estoy saliendo en vivo. ¿Se escuchará? Rock Civil dice hola, Cristian. Sí, ahí yo me veo porque tengo la captura un poco tardía. Eh, ¿Cómo conecto a tierra mi bobina Tesla? ¿Ya está listo la transmisión? Eh, la bobina Tesla, que nosotros conocemos, no es la bobina Tesla que Tesla usó para, para hacer transmisiones inalámbricas de energía. Eh, Mari me dice, se escucha perfecto. Qué bueno, bien, bueno. Eh, la bobina de Tesla es otra cosa. Digamos, nosotros conocemos la bobina de Tesla común y corriente, pero Tesla nos dejó esta bobina. Esta bobina es muy diferente a la bobina de Tesla que nosotros construimos en nuestra casita. Eh, esto es otro aparato. Digamos, no utilizamos corriente para este aparato. Y eh, bueno, esa es la parte que yo quiero eh, dejar un poquito en claro. Nosotros tenemos, eh, en esto que vemos en pantalla, vemos que es una puesta a tierra que se ve ahí abajo. ¿Vamos a marcarlo? ¿Vamos a, a fijarnos de qué estamos hablando? Vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos circuito resonante. Ahí donde ven la letra E, Corresponde a una chapa de hierro que está enterrada en, en la Tierra. Es de ahí, no donde vamos a sacar energía. De ahí vamos a transmitir los pulsos magnéticos por Tierra. La Tierra se comporta como una campana. O sea, nosotros con una torre podemos dar la vuelta al mundo con transmisión de energía. Entonces, tenemos que saber que por E vamos a emitir un pulso magnético. Y que acá arriba... Por D vamos a emitir el pulso radiante, por lo tanto, transmite por los dos lados. Bueno, pero vamos a mirar bien el otro circuito, porque nosotros tenemos el circuito primario, o mejor dicho, el secundario, ¿no? porque es la salida, acá donde dice E es el circuito secundario, pero acá donde dice G es el circuito primario, donde dice G a la izquierda, y C a la derecha. ¿Mm? Son cuatro vueltas. Y bueno, en todos los otros videos eh, habíamos dicho, ¿pero qué es un cable grueso? ¿Qué es? Bueno, anoche estuve mirándolo. Y lo que descubrí es que este circuito se hace con un cable grueso, el, digamos el secundario. Ahí don, digamos, donde, donde enterramos la, la chapa en el suelo. Vamos a utilizar un cable grueso, lo más grueso que podamos. ¿Mm? Son 8 vueltas de cable grueso que van a dar vueltas en el tambor F. Luego tenemos un poste de madera llamado B larga. Ahí el cable sigue enrollándose hasta cumplir las 40 vueltas. Esto Tesla lo dejó como relativo, digamos, él no especifica que esto es así. Si sí, la parte de abajo, ¿no? O sea, en la parte de abajo nos dice que si le hacemos 8 vueltas, por arriba le vamos a poner 4. Eso supongo yo que hay que respetarlo. Luego para arriba, las vueltas, acá son 40, podemos empezar por eso y ver más adelante. Pero si Tesla nos dejó la especificación de 40 vueltas, son 40 vueltas. Un detalle, acá en donde está la letra F, donde apoya el poste de madera B, donde están enrolladas las 40 vueltas, fíjense que va un poco por debajo de la línea. Está puesto el poste un poco por debajo. Bueno, eso Tesla eh, lo recomienda hacer para que el sistema esté más estabilizado. Ahora, eh, nosotros tenemos en el circuito primario, tenemos 4 vueltas que decimos pero qué cable tan grueso le podemos llegar a poner y en este caso a mí se me ocurre que va un tubo de cobre esos que nosotros compramos tubo de cobre hueco y que con eso vamos a hacer las cuatro vueltas él especifica que el conductor tiene que ser grande lo más grande que podamos él ahí pone un conductor muy grueso y luego un capacitor Chiquitito. Y nosotros decimos, pero ¿y ese capacitor chiquitito? Ese capacitor chiquitito son, en realidad, un banco de capacitores. Solo que él muestra que es chiquitito porque él lo que pretende con este mecanismo es lograr alta frecuencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar, o construir mejor dicho, es un banco de capacitores hechos. Puede ser con frascos o puede ser con papel acetato. El tema es que vamos a tener que poner muchos, pero muchos capacitores. Por ejemplo, un frasco de aceituna revestido de papel de estaño por adentro y por afuera nos da 2,5 nanofaradios. Si nosotros ponemos dos frascos en serie de 2,5 nanofaradios, la capacitancia se resta, por lo tanto, nos va a quedar la mitad. La mitad de 2,5 es 1,2 nanofaradios. Pero el voltaje se suma. O sea, si mi frasco de aceitunas soportaba 100.000 voltios, voy a tener que poner, para encontrar el, la la carga correcta de 600.000 voltios, voy a tener que poner 6 frascos en serie. Entonces me va a quedar eh, una capacidad de 600.000 voltios y una capacitancia pequeñita, porque como les digo, la capacitancia a medida que uno los va poniendo en serie se resta. Si nosotros ponemos los capacitores en paralelo, la capacitancia... Eh, Creo que, a ver, a ver, a ver, en paralelo los capacitores en serie se restan y en paralelo la capacitancia queda igual. Pero, ¿podemos acumular más corriente? Bueno, no me acuerdo bien ahora cómo es esa ley. Lo que sí me acuerdo es lo práctico que vamos a usar y es ponerlos en serie. De esta manera vamos a aumentar el poder de, de, para poder contener energía en nuestros capacitores sin que exploten poniéndolos de, de A6 en serie, y automáticamente nos va a bajar la capacitancia. Por lo tanto, vamos a encontrar alta frecuencia para nuestra bobina. Eh, D con apóstrofe es una flechita que apunta hacia el poste de madera. H a la derecha hace mención a la campana que va a hacer que el efecto corona no se produzca. En la punta de la bobina se produce el efecto corona, donde la energía intenta salir. Nosotros, al ponerle esa campana de cobre, vamos a hacer que la energía vuelva a recogerse y suba por el poste de cobre, es un tubo hueco de cobre, llamado B larga con apóstrofe, que va a ir hasta el disco superior llamado D. Después al disco superior le vamos a poner todos los anillos con anillos más pequeños. Nikola Tesla dice que con el disco D ya la torre transmite. Después si le querés poner los pétalos para tener un mayor radio de curvatura, bueno, eh, digamos, se va perfeccionando a medida que, que vamos utilizando este mecanismo. Bueno, F es una estructura de madera que va a ser de soporte para, para esta torre. Bueno, el circuito resonante, eh, ¿a dónde lo tengo? Acá. Este es el circuito resonante, que sería el circuito primario de la, de la bobina esta que estamos viendo. Bueno, con respecto a esto, yo quiero hacerles mención a lo que está sucediendo porque muchos ingenieros, técnicos y todo tipo de persona que haya trabajado con electricidad o estudiado la electricidad no va a comprender de qué manera se transmite la energía. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a la energía positiva. La energía positiva tiene un decaimiento. Y esto lo podemos observar en la siguiente figura. Acá en la parte de arriba nosotros vemos cómo trabaja la energía positiva y en la figura de abajo vemos cómo trabaja la energía negativa. Por ejemplo, en la figura de arriba vamos a ver el decaimiento el cual estamos hablando. La energía positiva es expansiva, por lo tanto... Se cae, se llama entropía este proceso, es que se gasta. Mientras que la energía negativa implota, o sea que no se gasta, todo el tiempo se está regenerando. Todo el tiempo se va hacia el baricentro de donde se ha puesto en marcha este mecanismo. Bueno, ¿qué pasa cuando yo agarro la energía y la emito hacia un baricentro. En este baricentro se disrumpe una partícula de éter. y esto es muy importante que lo podamos entender, porque si no entendemos esto, no vamos a entender de dónde sale la energía. Nosotros para la energía positiva, como sale para afuera, no molesta, no disrumpe ninguna partícula, pero la energía negativa cuando se va para adentro, Disrumpe una partícula subatómica de aéter. Y es de ahí donde sale más energía. Bueno, ese es el secreto de todas las máquinas de Nikola Tesla. Trabajan con energía negativa y la energía negativa tiene esa propiedad que en una bobina implota. Entonces nosotros estamos viendo a la izquierda L, la bobina, a la derecha C. C lo que hace es acumular la carga que genera L por la resonancia subatómica que tiene el alambre de cobre. El alambre de cobre tiene una resonancia subatómica que es E. Nosotros ahí vemos cómo el capacitor acumula una carga y luego una vez que el capacitor se llenó, la escupe, por así decir, a la bobina y la bobina emite un pulso. Ahora quiero que veamos bien este proceso porque este proceso tiene dos caras y es lo que confunde absolutamente a todo el mundo. Este mecanismo con energía caliente hace que la bobina emita un pulso hacia afuera como el que estamos viendo ahora, o sea... Este dibujo está mal hecho, este GIF está mal hecho porque yo lo he encontrado eh, con la especificación o el título o el nombre de circuito tanque. Un circuito tanque es lo que estamos viendo, una bobina con un capacitor en paralelo los dos. Pero esto se usa para la resonancia y cuando nosotros decimos resonancia... Decimos energía fría. Por lo tanto, la bobina no emite un pulso hacia afuera, sino hacia adentro. Esa es la verdadera cuestión. Entonces, cada vez que la bobina emite un pulso hacia adentro, disrumpe una partícula fundamental de aéter que despide energía y hace que la bobina se vuelva a energizar un poquito más que antes, o sea, que con cada vez que este circuito trabaje va a acumular una carga mayor. Es así que el aumento genera un potencial en el capacitor, un potencial como, po como para poder hacer trabajar la bobina. ¿Mm? Ahí donde dice G se va a generar el potencial, ahí donde dice C se va a a pulsar la bobina con energía negativa y es así que este pulso va a disruptir una partícula fundamental de aéter justo donde dice F. Eso Tesla no lo hizo porque, digamos, para, para llegar a esto hay que digamos llevar adelante la teoría eh, hay que meterse en física de partículas, mejor dicho, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, física de partículas es un tema por ahí complicado, pero fascinante y alucinante. Así que bueno, eso es, en pocas palabras, lo que, lo que necesitamos para poder hacer pulsar una bobina. Pero hoy, en este programa especial, les vengo a hablar de otra cosa. <coughs> El fin de la élite global a través de, de nosotros. O sea, nosotros desde nuestra casa se nos hace muy difícil solucionar el problema que hay hoy por hoy en el mundo con estos gobernantes, hijos de puta, que no hacen otra cosa que oprimir al pueblo para hacer sus sus calamidades. ¿no? Así que bueno, se me ocurrió hacer este video para que de una vez por todas, ya sepamos cómo enfrentar al nuevo orden mundial. Y bueno, les vengo a mostrar una manera de usar la energía negativa para producir el famoso y tan buscado rayo de la muerte, pero no es el rayo de la muerte de Nikolás Tesla. Hoy les vengo a mostrar un rayo de la muerte que, bueno, no sé quién lo inventó realmente. Lo encontré en un libro y me pareció muy interesante que lo sepamos todos. Este rayo de la muerte eh, se trabaja con energía negativa. Otra vez, volvemos a la energía negativa. O sea, tenemos que entender que todo lo que nosotros queramos utilizar para la ciencia que viene es con energía negativa. Nos tenemos que olvidar de la energía positiva, ya que esa energía la pusieron para para despistarnos. Simplemente sabiendo que no íbamos a llegar nunca a nada. Bueno, eh, acá hay algo no Ah, Noticias Mundiales. Me había olvidado de esta parte. Síntesis Internacional de las Noticias del Canal de Amenofis. Presenta el Rayo de la Muerte. Bueno, acá tenemos el Rayo de la Muerte... Y es bastante simple, bastante simple. Nosotros estamos viendo espejos metálicos cóncavos, arriba vemos 5 y abajo vemos 6. Estos espejos, vamos a, a mostrar qué tipo de espejo es. A ver, a ver, a ver, me quedo por atrás, ahí está. Muy bien. Ahí está. A ver si lo podemos ver todos ahí. ¿Qué tiene Amenofis en la mano? Un plato. Este me lo encontré en una basura. Y dije, es ideal para que podamos ver de qué se trata el rayo de la muerte. Bueno, resulta que con este espejo yo te puedo tirar un rayo. A ver si puedo tirarte un rayo ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí casi lo tengo. Hay que ponerlo justo ahí. Ahí está. Un poquito más arriba. A ver, a ver. Bueno, es que no me da el sol. Estoy tratando de reflejar el brillo del sol. Bueno, como verán, este, este plato refleja el brillo del sol. Y el sol, el brillo, es lo que vamos a usar ahora para nuestro propósito. Fuente de luz. Arriba, a la izquierda. Esto vendría a ser como una caja. Bueno, a ver cómo, cómo lo, se los explico. Vamos a agarrar esto por acá. ¿Mm? Acá yo tengo una hoja. Vamos a hacer esto más chiquitito. Así podemos ver de qué estamos hablando. Porque esto es tan fácil que muchos no, quizás no lo entiendan de tan fácil. Vamos a sacar esta figurita para allá también. Ahí está. Y vamos a ampliar un poco por acá. El rayo de la muerte se hace con cartones. Esto es un librito, pero bueno, quiero que, lo que quiero que vean es que es flexible. Entonces a un cartón flexible le vamos a pegar un papel de aluminio. Un papel de aluminio para que quede con la cara más brillante o la espejada para el lado de afuera. O sea que vamos a pegar la parte que no es tan luminosa, tan espejada. A ver si puedo acomodar esto. Ahí está. Bueno, entonces nosotros vamos a preparar <coughs> muchos de estos cartones que tengan el aluminio pegado con la parte espejada que dé para afuera. Luego, estos cartones... Los vamos a hacer así, ¿Mm? cóncavos, se van a volver cóncavos. Ahí está, ahí se ve bien. Bien, bueno, una vez que tengamos estos cartones cóncavos, vamos a poner 5, uno al lado del otro, y del otro lado los vamos a dar vuelta así y vamos a poner 6. ¿Mm? Entonces, de esa manera... Nosotros vamos a crear esto que estamos viendo en pantalla. Ahí estamos viendo 11 cartoncitos con papel aluminio pegados, donde eh, a los 5 de arriba le vamos a poner... ¿Qué le vamos a poner? Una de las salidas del generador Runcorf. Ahí el generador Runcorf tiene dos salidas. Bueno, una se la vamos a poner a todos los cartoncitos de abajo. Y la otra a todos los cartoncitos de arriba. Es así que la caja va a tener un agujero donde entre la luz del sol y vaya rebotando, rebotando en todos los cartoncitos tal cual lo estamos viendo. Al final va a salir... Una viga de electrones suaves. Este rayo que va a salir al final es letal. Bueno, esto es un rayo de la muerte que puede ser usado para diversos fines. Eh, hay que tener mucho cuidado. Eh, esto es un rayo mortal. Y, digamos, esto es mortal para una persona. Pero nosotros podemos hacer Cosas más grandes aún. Y es lo que les voy a mostrar ahora. Nosotros acá tenemos 11 cartoncitos. Y convertimos el rayo de sol en una viga de electrones suaves que es letal para un ser humano, o para un animal, o para una planta. Si nosotros le ponemos más cartoncitos, exactamente el número 35... En este caso estamos viendo 11, pero si le ponemos 35, o sea que tendrían que ir eh, 16, eh, 17 arriba y 18 abajo creo, que eso da 35, a ver, 17, 7, 14, sí, ahí está, 17 cartoncitos arriba, 18 cartoncitos abajo. Bueno, si hacemos eso y volvemos a hacer rebotar los rayos de espejo a espejo, al final nos va a salir una viga de electrones suave capaz de cortar una montaña en dos. ¿Me atienden bien lo que estoy diciendo? O sea, si nosotros apuntamos a una montaña, el, el rayo que va a salir va a hacerle un agujero a la montaña, una, donde va a fundir absolutamente todo. O sea, esto que le estoy mostrando es súper letal, pero a la vez... Es parte del conocimiento que debemos eh, contemplar para trabajar con energía negativa. ¿Por qué? Porque la energía negativa hace que nosotros podamos tener absolutamente el poder, por así decirlo, con todo. ¿Mm? O sea, es por lo que no nos quieren mostrar esta energía y es que les da mucho miedo y que si nosotros conocemos este tipo de cosas, ellos pierden el control. El poder, la manipulación, ellos ya no nos pueden manipular más. Porque imagínense, como habíamos dicho, los espejitos de arriba se conectan todos en serie. O sea, de un espejito al otro espejito hay un cablecito que conecta los papeles de aluminio. Entonces, todos los de un lado están conectados y todos los del otro lado están conectados. Y ambos se conectan a las salidas de un generador de Runcorf. Este generador de runcor que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, eh, está emitiendo alta tensión por su salida, pero no es negativa. ¿Por qué digo esto? Porque podemos observar que el flujo es de color violeta. A lo sumo tiene un poco de blanco donde empieza. Bueno, si nosotros vamos acercando los electrodos, va a llegar un momento que toda esta chispa se va a volver de color blanco cuando se vuelva de color blanco ahí nosotros recién vamos a tener energía negativa así que bueno, este sería el método para el fin de la elite donde los ciudadanos de a pie pasamos a tener armas eh, de la guerra de las galaxias o sea, y bueno Mucha, mucha gente se va a reír de lo que estoy mostrando, ¿no? Porque realmente parece una ridiculez que con 10 cartoncitos, con 11 cartoncitos, con papel de aluminio pegado, más una carga de energía negativa, podamos hacer un rayo letal. Y que con 35 podamos cortar en dos una montaña. Es una locura, pero así funciona esto. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Bueno, esto es la fuente de energía negativa. Lo que estamos viendo acá es una bobina a la izquierda que está conectada a una batería donde el polo negativo se está conmutando a través de un conmutador electromecánico. Este dispositivo eh, Tesla lo tiene en una patente. Y bueno, al conmutar esta bobina, la bobina primero se carga, genera un campo magnético y cuando el conmutador abre... La bobina se descarga al capacitor. Es así que el capacitor acumula energía fría. Luego esta energía fría, tenemos dos polos, se van a enganchar a donde dije. Uno a todos los platos de abajo y otro a todos los platos de arriba. Ese es el famoso rayo de la muerte, que bueno, no es el de Nikola Tesla, pero es algo parecido. Eh, alguien me puede pasar su número Cristian eh, ¿cómo podemos hacer para estar en comunicación? les explico, ¿por qué estoy tan difícil para hablar? hola Menofis, por favor comenta cómo se hace el dispositivo para mantener estable la temperatura dentro de la casa por favor, bueno yo sí, ahora lo voy a comentar eh, estoy pasando por un momento muy difícil con Daniela Necesitamos una casa más. Nosotros hemos podido eh, acceder a esta gracias a un amigo. Y bueno, estamos acá viviendo una situación que es hermosa. Hemos tenido un hijo. Y bueno, y todos los días es alucinante. Pero hay un problema. Y es el tema de la fascia. Eh... Me pregunta ya yo, ¿no te puede traer karma si lo usas para exterminar cosas? <risa> Mirá, eh, el karma, que venga todo para mí. A mí realmente no me, no me interesa el karma. Yo ya estoy muerto, les está hablando un muerto vivo. Así que yo les puedo mostrar estas cosas. Y que venga todo el karma del universo hacia mi persona. Quizás si lo mostrara a otra persona se llenaría de karma. Pero en mi caso... No sé cómo funciona esto del karma conmigo. Pero bueno, eh, no sé. Realmente como a, al estar afásico no, no siento la vida, tampoco me puede llegar ningún karma. Bueno, el tema es que necesitamos una casa producto de la fascia, porque la fascia es la fascia. Una cosa es que yo esté disfrutando con Daniela el tema del bebé y todo eso. Pero la fascia me exige estar en una casa... Eh, solo curándome a ver qué dice acá hay problemas de vista potencialmente graves bueno acá me dice que estoy transmitiendo para la mierda después me voy a fijar porque esto es una cagada realmente no no puedo creer que todo esto sea tan difícil para transmitir un video y mostrar una imagen me pregunta paul serviría tubería de pvc 4 pulgadas cortada por la mitad eh, yo creo que con los tubos sí tienen una concavidad bastante piola. Hay que probar, ¿viste? O sea, cortamos el caño, le pegamos el aluminio y vemos si de, de, de tubo a tubo transmite el reflejo. Si lo transmite, anda perfectamente. Y esto, esto yo lo muestro porque realmente, o sea, ahora con el tema del G20, la elite dice gatillo fácil. Le han dado permiso a todos los policías para que utilicen armas de fuego contra la población. Pablo Segarra me pregunta si estoy enfermo. Sí, tengo afasia y no tengo mucho tiempo de vida. Eh, tengo una enfermedad que está acabando con mi vida. Y es por eso que, que bueno, yo estoy haciendo estos videos porque realmente eh, se me termina el tiempo. <coughs> y bueno, de alguna manera tengo que hacerlo ahora así. El tema que me está costando mucho hacer los videos eh, viviendo... Eh, en relación con una persona, porque las personas al tener sano el cerebro, eh, con cualquier pregunta a mí paso a tener un trastorno grave en la mente, digamos, la fascia a mí me obliga a estar en una casa aislado de las personas, no puedo hablar con las personas, no puedo con contestar el teléfono, por ejemplo, a lo sumo puedo hablar con audios, es lo único que puedo hacer. Eh, amigo Cristian, estoy haciendo el prototipo de la nave, grande, Virgus Bueno, yo creo que hay muchas naves que se están armando Y bueno, eso eh, Últimamente estoy muy deprimido por esta situación Porque me gustaría estar haciendo un video por día como hacía antes Y no, no, no puedo, no puedo Digamos que estoy pasando por un proceso de la fascia bastante feo y es por eso que en este video voy a aprovechar a pedir ayuda para ver eh, si alguien que viva acá en España me pueda prestar una casa o alquilar una casa. El punto es que tengo que estar mmm, fuera de, de la compañía de cualquier ser humano porque se me está deteriorando el cerebro día a día. La depresión ya es inhumana. No puedo hacer videos. Esto que estoy haciendo ahora lo hago en un esfuerzo que no se imaginan. Terrible. Luis Lara dice no existe el karma. Bueno, listo, no existe el karma. Así que yo voy a seguir mostrando rayos de la muerte de todo tipo. Porque, bueno, eh, es la hora de que el gatillo fácil lo tenga la población y no los gobiernos. Eh, bueno, gente, eso... Eh, realmente mmm, necesito una casa con Daniela necesitamos estar un poquito más separados porque Daniela al final termina eh, con mucho estrés, la fascia es algo muy estresante yo tengo triple personalidad ahora el que les habla es la mente pero acá hay tres personas involucradas en esto, que es el cuerpo <ríe> y el hemisferio derecho del cerebro, que no es la mente, el hemisferio derecho es el alma, y bueno, y se armó una revolución porque, viste, o sea, cada parte de mi cuerpo exige su, su, su vida, mi cuerpo quiere vivir de una manera, mi alma quiere otra, y mi mente quiere hacer videos, viste, entonces bueno, eso. Eh, así que bueno eso para los que me piden cosas yo me estoy muriendo así que Nicole Espinosa vos me decís para cuándo la nave te voy a preguntar lo mismo a vos para cuándo la nave quiero que la hagas antes que me muera por favor quiero ver que, que, que todas estas enseñanzas llegaron a buen puerto y bueno eso viste eh, no quiero morirme sin antes haber visto las cosas estas y por mi parte, bueno, yo no voy a hacer nada porque la fascia me está consumiendo día a día. Pensé que ni siquiera iba a ver mi hijo nacer, lo pude ver gracias a, a que esto se estira un poquito, pero ya les digo, realmente estoy pasando por una mala situación. Eh, con respecto, eh, Paul me dice, el hormuz ayuda a curar la fascia. El hormuz me está haciendo que yo pueda por lo menos transmitir videos. Si no, estaría sentado en una silla sin hablar con nadie, mudo, porque tengo afasia. O sea, yo no puedo hablar, pero cuando tomo hormuz, puedo hablar. Y realmente lo que me pasa... O sea, yo no tengo esperanzas. Ojalá. Eh, pero, ¿viste? O sea, eh, yo porque ya leí tantos libros de neurociencia donde hablan de la afasia y que no tiene cura, ¿viste? O sea vamos a agarrarnos de las cosas ciertas, ¿no? O sea, crear ilusiones o trabajar sobre fantasías no tiene un resultado positivo si queremos llegar a algo. Yo sé que voy a morir pronto, unos años, no sé lo que me dure esto, y bueno, que tengo que aprovechar los días que tengo de regalo, porque a mí me mataron hace ocho años atrás. Y bueno, y no voy a decaer viste O sea, si bien estoy muy deprimido, pero muy, muy, muy, tanto que ya no tengo fuerza ni para hacer videos, eh, lo sigo haciendo, viste me sigo enfrentando a todo esto, sigo borrando insultos de miles de personas, pero a la vez me siguen fortaleciendo ustedes, que me tiran la buena onda. O'Reilly me pregunta, ¿cuánto piensas que vas a durar? Todos los libros de afasia dicen que la afasia dura entre 6 y 8 años. Yo llevo 8 años. Ocho años, dentro de los cuales ya tuve una parálisis cerebral hace tres años atrás. Se me paró el cerebro, me morí, yo pensé que me moría, quedé en estado vegetal y después, bueno, es como que reviví. Pero bueno, yo no quiero volver a pasar por eso, pero todo apunta a que estoy voy a volver a pasar por eso. O sea, cada día que pasa el cerebro se me cae un poquito más, estoy muy preocupado. Porque estoy preocupado por Daniela, de que estaba viviendo conmigo, eh, cuando a mí se me cae el cerebro empiezan los insultos, los insultos de un afásico son insultos muy estresantes, y realmente estoy preocupado por Daniela. Yo realmente ya me despedí del mundo, ya no tengo muchas expectativas de nada, nada me entristece, bueno, eh, algunas cosas me alegran, pero bueno... El tema es que me, me gustaría por lo menos ahora poder aislarme un poco a ver si mi cerebro vuelve a, a retomar un poquito lo que yo estaba haciendo antes de vivir con Daniela, viste porque no puedo vivir con nadie. Y sin embargo, por, por cuidarla, hace un año y medio que estamos juntos. Pero ya les digo, estoy llegando al final. Así que bueno, si alguien tiene una casa acá en Moncófar o en Valencia o cerca, cosa de que yo pueda estar solo y a la vez en contacto con, con Daniela, con el bebé, eh, bueno, le, le agradecería mucho que alguien me pudiera tirar una onda. Con respecto a cómo comunicármelo, eh, me lo pueden comunicar a través del Facebook o en lo... Yo siempre leo comentarios, yo no puedo leer... Mensajes privados, pero sí puedo leer comentarios. Así que, bueno, eso. Eh, que me pueden escribir un comentario en, en el YouTube y me dicen, hola, Cristian, eh, ¿te puedo prestar algo o te puedo alquilar algo? Y me ponen el número de teléfono y ahí yo me comunico con ellos, con, el, con la persona que sea. Lo mismo en el Facebook. Me, me lo pueden poner como un comentario y yo los comentarios los puedo leer, como ahora estoy leyendo los comentarios pero si todo esto fuera privado, el cerebro se me explota, porque en privado las personas tienen una manera de escribir muy de, del raciocinio y eso, bueno, a mí ya no me funciona. Bueno, eh, les quiero agradecer a todos las buenas ondas, porque realmente, si bien mucha gente me insulta, eh, la buena onda me llega de todos ustedes. Realmente pienso en todas las personas que están tomando Hormuz, Todas las personas que pudieron, no sé, tener un poco más de esperanza con esta vida, les quiero agradecer a todos. Eh, bueno. Hola, te hablo desde Brasil. Mira, el cuerpo es energía. Eh, sí, hay mucha gente, Pedro, yo entiendo que, que ustedes tengan esperanzas. Pero hay cosas y cosas, ¿viste? O sea, vos ahora me decís que todo es energía... Pero si mañana vos vas caminando por la calle y de repente hay un accidente de tránsito, un choque, y de repente sale el tipo volando por el aire y cae al lado tuyo todo deshecho, desparramado, le falta un brazo, tiene la cabeza abierta en dos, vos le te vas a hacer, ¿viste? Ya, o sea, muerto cae el tipo al lado tuyo. Vos le vas a decir, che, no, todo es energía, dale, levántate. ¿Viste? Hay cosas y cosas. Es como que al que le tocó la parte del choque y quedar hecho mierda, quedó hecho mierda, ¿viste? O sea, porque si todo es energía, por ejemplo, Ángela me dice, no te mueres, solo vives, piensa que vive, eso lo hago todos los días, aléjate así como quieres, eso no es un querer, eso es algo que lo necesita mi cerebro. Vive en felicidad, su compañera lo entenderá, sí, Daniela lo entiende, es más, ya está bastante cansada, ...de los insultos de la fásico ¿viste? O sea, la verdad es que la situación es bastante estresante para Daniela. Y desde mi lado, cada día se me, se me cae un poquito mal el cerebro. Pero bueno, vamos a la, a la parte donde el tipo chocó y quedó hecho mierda, tirado en la calle... ...le faltan un brazo, la pierna y tiene el cerebro abierto en dos... ...y el cerebro se le salió para afuera y está en, en la calle, tirado el cerebro. Vos a esa persona le dirías, flaco, todo es energía... Vos pensá que está que, que va a salir adelante y, y, o sea, ¿no es un poco fantasioso o, o ilógico o poco coherente? Bueno, en mi caso yo tuve un trágico accidente, que no fue un accidente, me agredieron para robarme y me rompieron la cabeza, me mataron. Pero de alguna manera milagrosa sigo vivo. Pero no quiere decir que yo me que no me esté muriendo. O sea, sigo vivo, pero yo tengo que enfrentar esta situación. Y yo entiendo que muchas personas no lo quieren ver. Se les muere la menofis, pero viste, o sea, quedé así, quedé con el cerebro así y no me queda otra. Y me gustaría mentirles a todos y decirles que voy a salir adelante, pero yo creo que las cosas son como son. Y si llego a salir adelante, con lo que yo me cure bueno, lo vamos a usar todos para salir adelante, pero yo ya he usado todo. Lo único que me falta es bobinarme la cabeza y darme con energía fría, que es lo que me falta realmente. Alfa Delta Gama dice, aquí en Italia, en el sur, hay un señor que lo cura todo a base de no comer. Suena locura, pero sí que lo cura. Bueno, pero es que yo no discuto ninguna cura. El ayuno es una cura. Hay muchas curas. Pero anda a decirle al tipo que quedó destrozado en la calle porque lo pisó un camión, decirle, ponete a ayunar y te vas a curar. ¿Vieron? O sea, yo creo que podemos eh, curarnos elevando la vibración, alimentándonos de prana, pero todas esas cosas son para alguien que todavía no se murió, yo ya me morí. Tienen que entender que están hablando con un muerto, están hablando con un fenómeno. Eh, bueno, así que bueno, eso. No, no me gusta mucho hablar de esto, pero bueno, lo tengo que decir porque estoy pidiendo ayuda. Necesito salir, eh, retirarme un poco de todo esto que es eh, la convivencia. Lo necesito yo, lo necesita Daniela, lo necesita el bebé también, porque mi cerebro genera un campo muy fuerte donde todas las personas que están conmigo empiezan a contraer afasia. Y yo sé que todo el mundo quiere la parejita feliz, papá, mamá y el hijito, pero acá yo tengo una enfermedad que voy a terminar creándole una afasia a Daniela y al bebé, que es lo que más me preocupa, que el bebé después tenga un retraso madurativo producto de que le contagié la afasia. Y todo esto yo se los digo porque ya estudié mucho neurociencia y es lo que... Lo que todos los libros dicen que va a suceder. Por ejemplo, los cuidadores de afasia tienen que tener. Eh, se jubilan a la mitad del tiempo. O sea, si vos cuidás un afásico, te van a dar una jubilación a la mitad de los años. Lo mismo que los guardia cárcel. Guardia cárcel y cuidadores de afásico se jubilan <ríe> a la mitad del tiempo que otra persona. Porque cuidar un afásico es tan estresante y te deja tan hecho mierda al cerebro, que bueno, justamente, viste, o sea, es un problema que la, la población no conoce, porque nadie, o sea, es muy difícil estudiarlo, los casos de afasia son muchos, no entienden cómo opera el cerebro, y bueno, eso. Cinco años sin comer, hay una chica que tiene un hijo, hace vida normal y no come, bendiciones. No te conozco, solo quería comentarte, gracias Alfa Delta Gama, muchas gracias por tu información. Toda esa información sirve, pero ya les digo, sirve para una persona que no tenga afasia. ¿Viste? Te querés curar una gripe, capaz que el ayuno te viene bien, el hormuz. Muchas cosas nos benefician, pero a la hora de que te moriste, te moriste. Es como que hay que enfrentar la realidad, ¿viste? O sea, yo lo veo así. Así que bueno, eso. Ya dejé mi pedido de, de, de ayuda en este video. Y bueno, eso, que quisiera hacer más videos, quisiera poder informar mejor, quisiera poder tener las herramientas para, para poder mostrarles a todos el camino de, de, de la libertad tecnológica. Y bueno, eso. Igual, si me muero hoy, ya hice como 300 videos. La verdad que, que tampoco me, me quejo, ¿viste? Solución de tu enfermedad, me dice Pablo Segarra. Construye tu platillo volador y vuelve en 2039, realmente, mira, ojalá, pero no le puedo poner ni un tornillo a nada, o sea, no, no voy a armar ningún platillo volador, tengo afasia, eh, no me puedo hacer ni un huevo frito, no puedo ni levantar el plato cada vez que termino de comer, no puedo entender cómo levantar el plato y llevarlo a la cocina y dejarlo donde tiene que ir, o sea... Estoy viviendo una realidad muy diferente a la que viven todos. Mi cuerpo no me responde, mi cuerpo no me da bolilla, hace lo que quiere, estoy desconectado del cuerpo. Entonces imagínense, yo vivo con dos personalidades más. Yo soy la mente, vivo con el cuerpo, al cuerpo, como decimos en Argentina, le chupa un huevo todo. Te podés estar muriendo al lado mío y mi cuerpo te, te va a dejar ahí tirado. Viste, Soy la persona más irresponsable del mundo. Pero a la vez manejo el poder de la energía oscura, porque mi cuerpo no tiene límites. Así que capaz que también te morís al lado mío, no te hago nada. Pero al rato te voy a decir que te levantes y puedo hacer que hasta un muerto se levante. O sea, tengo poderes sobrenaturales. ¿Mm? El tema es que estoy acá en una situación más extraña, ¿viste? O sea, yo quizás tendría que estar en un laboratorio con gente que me esté haciendo pruebas porque realmente tengo poderes sobrenaturales, pero bueno, como estoy en esto así medio escondido y viste en poco comunicativo de mi problema, es que no, no puedo llegar a nada, lo único que puedo llegar <ríe> es a esto que estoy haciendo. Ya yo, dice, congelarte, a amenofis, luego cuando te encontremos la cura te descongelamos, eso también estaría bueno, ¿no? Me congelan y cuando podamos hacer un trasplante de cerebro o una regeneración inmediata de un cerebro, listo. Me descongelan y me hacen eso y yo vuelvo a ser el mismo idiota de toda la vida. Y dejo de ser este fenómeno sobrenatural que ya me tiene bastante estresado. Pero más que nada, bueno, es la, la, la convivencia. Yo no puedo convivir con nadie y sin embargo estoy conviviendo hace un año y medio. Tuve un hijo, tuvimos un hijo con Daniela y bueno, eso Tranquilo, amigo, medita. Bueno, Julián, tener afasia significa meditar las 24 horas. Estoy meditando hace 8 años. Así que, ¿viste? Yo entiendo que ustedes, cerebros izquierdos, no puedan entender un cerebro derecho. ¿Viste? MK me dice, descarga Tor para cambiar tu IP. ¿Podés creer que yo utilizo Windows 7? y no utilizo ningún antivirus, y estoy más expuesto que, que cualquiera a toda esa parafernalia de los hackers, y nunca me hicieron nada, realmente me, me llama la atención que nunca me hayan hecho nada. Bueno, eh, chaval, cuando te vayas a, al otro lado, me dice Luffy, no sigas a esos seres que te hacen pasar por Maestro de Luz. No, brother, cuando yo me vaya para el otro lado, hermano, los voy a chingar a todos esos hijos de puta. Si no, no te imaginas el poder que tengo. Los voy a hacer mierda. Cuando yo muera, se terminó todo del otro lado. Porque los voy a hacer mierda. O sea, no se imaginan. Yo estoy esperando morir un poco, ¿viste? Para irme del otro lado y hacer mierda todo de verdad. Porque tengo poderes. O sea, imagínense. Hace ocho años estoy muerto. Entonces yo manejo el otro lado como quiero. Lo que no puedo manejar es este lado que ustedes manejan tan bien. Claudia dice, ok oh, quiero hablar con el otro Cris. Este no me gusta, jaja. Ja. Perdón, Claudia, yo sabía que esto les iba a chocar un poco. La verdad que hoy están hablando con una parte de mí que yo no les muestro absolutamente nunca, nunca, nunca. Pero hoy se las tengo que mostrar porque estoy pidiendo ayuda. Entonces, tienen que ver que, que yo no estoy bien digamos, tengo triple personalidad tengo un cuerpo que quiere insultar a todo el mundo todo el tiempo y lo tengo que ahí atajar, amarrar, callar, cerrarle la boca eh, después tengo mi mente que es débil totalmente me hacen una pregunta y se me quiebra el cerebro porque no puedo razonar no puedo acceder al, al lugar de mi cerebro que todos ustedes acceden naturalmente y luego tengo mi hemisferio derecho, que es donde está mi alma, que es bien cabrona. Y lo único que le gusta es disfrutar de un cigarrillo, de comer, pero no disfruta de charlar y esas cosas porque no puede pensar. Entonces, bueno, se me arma un matete más o menos. Y no me gusta hablar de esto porque yo sé que muchos se preocupan y no saben qué hacer. El cerebro izquierdo, ¿vieron cómo es? Así es como que quieren ayudar y no saben cómo. Y, y yo me estoy muriendo en su cara, ¿viste? Pero tampoco se los puedo decir porque como ustedes no, no saben qué hacer, se desesperan y no quiero crear desesperación. Todo lo contrario, ¿viste? O sea, yo vengo a dar esperanzas. Soy un desesperanzado creando esperanzas. Así que bueno. Paul Pineda me pregunta, ¿cómo se hacen los rayos gamma? Bueno, ahí vamos a aclarar el tema de los rayos gamma. Esto que están viendo en pantalla crea rayos gamma. La energía fría tiene rayos gamma. Así que justamente esto al tener rayos gamma hace que esto funcione. <ríe> si la energía fría no tuviera rayos gamma, este aparatito no funcionaría. Así que bueno, eso. Esto es el creador de rayos gamma. Ténganlo presente porque a través de este aparatito podemos crear muchas cosas. Y lo mismo este, ¿Mm? el Runcorf. El Runcorf. nuestro querido Runcorf. Pero nosotros podemos utilizar este aparato o directamente este. ¿A dónde estás? Acá. Este lo veo mejor. Porque es más práctico. Lo único que queremos es el producto de un campo magnético que colapsa cada vez que se abre el conmutador. Y bueno, y ese colapso convierte a la energía positiva en negativa y la energía negativa contiene rayos X, rayos gamma. Así que bueno, eso. Así que bueno, no se me agüiten, como dice Sergio eh, Gudino, no se me agüiten, amigazos, que... Esto ya lo tengo muy cocinado. Es más, yo antes no podía hablar de esto. Imagínense si yo les tenía que hablar de que, de que me queda poco tiempo. Antes no, eh, se me angustiaba todo, ¿viste? O sea, ahora lo puedo hablar y reírme. Antes me angustiaba, realmente. Eh, ah, perdón, Yayo. Me preguntaba Yayo del dispositivo para mantener la casa cálida. Bueno, la cosa es así. Eh, necesitamos dos chapas de cobre las cuales vamos a nanografenar o sea, hacerle una nanocobertura del grafeno de Mr. Keshe para hacer un buen grafeno tenemos que poner agua caliente en un tacho de plástico echarle soda cáustica echarle carbón en polvo y un par de piedras de alumbre el alumbre se compra en la ferretería también le podemos echar un poco de viruta de aluminio para que largue algunos coloides. Y bueno, lo que hacemos es sumergimos tres veces la chapa en, en este agua caliente. La sacamos y la metemos en otro tacho y la dejamos colgadita. A este tacho lo vamos a dejar cerca de una fuente de calor. Puede ser el mismo sol que le dé al tacho, tiene que estar tapado. O le acercamos un, una de esas estufas eléctricas para que el tacho tenga calor. Bueno, ahí van a ser un nano, una nanocobertura muy buena. <coughs> una vez que tengamos la nanocobertura en las dos chapas, vamos a poner en una ventana de la casa una chapa colgando. En otra ventana de la casa otra chapa colgando. Y vamos a unir ambas chapas con un alambre nano recubierto, un alambre de cobre nano recubierto. Eso es todo. Nosotros cuando unamos las dos chapas con el alambre <coughs> vamos a generar una diferencia de potencial negativa. Entonces, de cada chapa va a salir un chorro de energía iónica y se va a encontrar en un punto X de la casa. A partir de ese encuentro en ese encuentro se va a disruptir una partícula fundamental de aéter que genera calor. Por lo menos va a dejar tu casa en 24 grados estable. Ese sería todo. Eh, bueno, ¿cómo se hace la cobertura en grafeno para cubrir las bobinas? Bueno, ahí lo acabo de explicar. ¿Qué más has probado con programación hipnótica? Mirá, Jorge, eh, yo sé que con programación hipnótica podemos hacer que alguien que estaba por morir se quede ahí hipnotizado para siempre, ¿viste? Porque yo leí un cuento de Edgar Allan Poe donde hipnotizaban a un viejito antes de morir y el viejito quedaba hipnotizado y no se moría. Y empezaron a pasar los años y el viejito estaba hipnotizado, no comía ni tomaba agua ni nada, hipnotizado. Un día los tipos dicen, vamos a, a sacarle el hipnotismo, a ver qué pasa. Le sacan el hipnotismo y, y inmediatamente el viejito se convirtió en una pasta putrea, putrida, maloliente y se descompuso inmediatamente. Así que bueno, también, si a mí me hipnotizan, después cuando me saquen la, el hipnotismo me voy a convertir en una montaña de caca. Hidrocolagina21 me dice Hard Rock. Chicos y chicas, no se preocupen por este afásico Yo lo único que necesito es vivir mis últimos días un poco mejor Y esto se los digo porque ya la, estoy, la estamos pasando mal Digamos, estoy teniendo muchos accesos a la fascia, O sea, cuando yo entro en afasia eh, se me colapsa el hemisferio izquierdo Yo les explico bien lo que pasa por ejemplo, vos venís y me decís, hola Menofis, y yo te digo, hola, y vos me decís, ¿cómo estás? Cuando me haces esa pregunta, me la haces al hemisferio izquierdo, que es el que yo tengo dañado. Mi hemisferio izquierdo quiere como resolver cómo estoy y como no puede pensar, se me quiebra y se me apaga la personalidad. Y a partir de ese momento ya no estás charlando más conmigo, estás charlando con el cuerpo. Y es ahí donde yo te empiezo a insultar. Pero no te estoy insultando yo, te, estoy, te está insultando mi cuerpo, que tiene acceso a la boca y la usa de manera eh, así. Y después yo te tengo que pedir disculpas porque yo no quería insultarte. Mi cuerpo insulta. Ese, eh, ese sería... <ríe> ¿Viste? Bueno... Eh, bro, siempre amenazan con muertes esos seres Pero me da risa porque los veo en su forma verdadera Y me miran con desprecio y susto Hace dos años y medio que puedo verlos Viste, es así Si nosotros nos ponemos en plan de guerra No va a quedar nadie Hasta ahora creo que el mundo está como está Porque nos dejamos meter el dedo en el culo Porque somos tan buenos, ¿no? Pero bueno, acá tenemos el video Rayos de la muerte Para todo aquel que, que quería... Meterle el dedo en el culo a alguien, viste, o sea, y que no sea un pobre y desvalido ser humano clase media baja, viste, o sea, vamos a destruir a la élite carajo, y se van a la mierda, viste, o sea, vamos a destruir la élite global, vamos a destruir a todos los grandes mandatarios, hijos de puta que nos oprimen y hacen que los pueblos estén pobres en decadencia, que tengamos que... Comer mierda, tomar mierda, se acabó todo. Y ya les digo, una persona que haga este dispositivo, solo una persona que haga este dispositivo, se terminó todo. Así que graben el video, descarguenlo, yo no sé, viste, eso, nada, viste. Pregunta, me dice Jordi. ¿El conmutador mecánico sería factible de poderse sustituir por un relé electromecánico y adicionalmente sumergido en aceite, por ejemplo? Eh, el tema del relé es que el relé no está protegido para las grandes chispas que produce la energía fría. Entonces, te digo la verdad... Eh, yo no sueño con hacer una bobina, no sueño con hacer un ovni, no sueño con hacer nada, salvo el conmutador electromecánico de Nikola Tesla. Sueño con hacer el conmutador electromecánico porque es un dispositivo que está muy bien planteado. O sea, Nikola Tesla lo hizo tan bien que hace que esa, ese dispositivo no produzca chispas. Así que si vas a usar un relé, se te va a hacer pelota, como decimos en Argentina. Se te va a destruir por las chispas, ¿viste? Porque el relé está preparado para 12 voltios, pero no para 10.000 o 20.000 que producen eh, las bobinas cuando hacen energía fría. Selena me saluda. Hola Selena, ¿cómo estás? EMK eh, dice, en este mundo hay muchas cosas hermosas, pero los elitistas están ocultando muchas cosas. El cáncer no existe, te matan en la quimioterapia. Bueno, hasta que por fin ya es una noticia de que el cáncer no existe y te matan con quimioterapia. O sea, el cáncer existe, pero tampoco porque tengas cáncer te tenés que meter en un horno de microondas, ¿viste? O sea, ay Dios mío, si yo no tuviera fascia, ustedes no saben lo que yo haría. Sería el loco que destruiría todo el mundo por completo y los liberaría a todos de toda la mierda. ¿Para qué existen los hospitales si, si, el, si existe el oscilador Lapkowski. ¿Para, que, si, ¿Para qué existen los hospitales si existe la energía fría? ¿Para qué existen los hospitales si existen las máquinas de radiónica? No, no les da bronca, ¿viste? Que nos estén engañando y mintiendo todo el tiempo. ¿No les da bronca tener un wifi de energía positiva atravesándoles el cuerpo y haciéndoles todo esto, ¿viste? O sea, ¿no les da bronca que hayan gobernantes de traje que van y vienen y donde van y vienen permiten que los policías maten personas? O sea, ¿no les da bronca eso? Yo sé que hay una persona que tiene la misma bronca que yo y va a hacer este dispositivo y de repente en las noticias vamos a encontrar... Otro tipo de noticias. Ya no la típica noticia de eh, policías matan a, a muchacho en un barrio, ¿viste? Matan al, al de la gorrita, ¿viste? Al pobre pibe que, que, que, que no le queda otra que nacer y morir en un barrio, ¿viste? O sea, las noticias ahora van a ser diferentes. Van a, van a ser tipo así, como encuentran a 30... Policías uniformados cortados a la mitad y no se sabe con qué, ¿viste? Eh, cae rayo en el Pentágono y destruye todo. Eh, muerte misteriosa de todos los presidentes del mundo, ¿viste? Cosas así, esas van a ser las nuevas noticias en el mundo. Y ya se van, por lo menos vamos ahí a, a otra cosa, ¿viste? Este mundo es siempre lo mismo. Desde que yo soy chico, que las noticias son siempre las mismas. Que ellos nos aplastan a nosotros, bueno. Así que eso. Gladys Quintana dice, te amo, bello tesoro. Todos te amamos y eso queremos retenerte, pero tenemos que soltarte y simplemente dejarte ser. Así es, Gladys. Realmente, si yo tengo que aceptar mi realidad, yo quiero que la acepten todos. Y bueno, eso. Ya me morí una vez y volví a renacer al otro día. Así que la, eh, morir dos veces eh, ya se me tornó aburrido. ¿viste? O sea, no me voy a morir. Pero siempre voy a estar así, medio atrofiado, ¿viste? Entonces, bueno, es eso. Eh, lo único que quiero es una casita para no pasarla tan estresado, para no contagiarle al bebé la fascia, para no estresarla a Daniela, que ella pueda estar más tranquila, ¿viste? A hasta ahora estamos bien. Hemos comprado la mochilita para el bebé, le hemos comprado el carrito, nos falta la cunita... Ayer le compró Daniela un montón de ropita, no saben qué lindo. Bueno, hoy el bebé hizo sus primeras cacas así contundentes, ¿viste? Porque tenía cólicos en la panza y se quejaba mucho. Bueno, todo un montón de cosas tan hermosas que, que realmente nos, nos alegra la vida a los dos. Pero después está el trastorno. Y el trastorno no te alegra la vida, realmente te la va te la va haciendo que sea, ¿viste? O sea... Día tras día se te acumula eso y un día yo sé que Daniela no va a aguantar más o yo me voy a morir y me van a pasar cosas, ¿viste? Yo no quiero que pase eso. Y de última, si me tengo que morir, quiero morirme en una casa donde no me vea nadie. Mirá si me muero delante de Daniela, pobre Daniela. No sé, el trauma no se lo sacan más, ¿viste? Bueno, Leyenda X, gracias por el video, Amenofis. Gracias a vos, hermano, por acudir a este programa y poder retener toda esta información. Eh, bueno, hola, ¿es lo que pasa por sismos rayos? Dice Gisela Loza. No, no entiendo lo que pregunta Gisela, discúlpame. Pablo Agustín Adrián Díaz, ¿cómo estás, hermano? Neuquino, saludos, hermano, dice, que estén todos bien, abrazo. Abrazo, brother, un gran abrazo, tanto tiempo. Bueno, así que Amenofis... Eh, sigue adelante, a pesar de la depresión, a pesar de no tener cerebro, a pesar de todo lo que pasa. Sigo adelante haciendo videos y, bueno, mis videos cada vez son más no sé qué, ¿viste? Eh, tengo un ovni nuevo, que es el que estamos viendo en pantalla, pero ¿vos sabés que lo quiero cargar? Esto no, ahí. Lo quiero cargar y no me lo muestra, así que yo no sé cómo mostrarles el OVNI nuevo que hice. A ver si lo puedo cargar ahora de nuevo. Porque es un OVNI para una so